Eh, en estos días se, se armó una campaña, vamos a ver, vamos a ponerlo así, como una campaña contra Santiago Matías, porque ustedes se acuerdan que hablamos de la canción La, la Bebé, no, no sé si termina la canción, sino La Bebé, a Joder te gusta la canción, a no, él no, no le gusta la canción, La Bebé, por la canción de Black Point y que Santiago Matías había dicho en su programa. Que los dominicanos eh, estaban criticando que Anuel dio una, en cierto modo, una publicidad. Uno lo vieron como publicidad, otro lo vieron como burla a la canción Bebé. Pero después de esa, de esa publicidad, o sea, de, ese, de, ese, de que eh, Anuel subiera la canción de, de estos muchachos, la canción se viralizó. Pero la, los dominicanos comenzaron a decir que se burló, que esto, que lo otro. Entonces Santiago Matías, que vi el video completo, porque me gusta escuchar el video completo antes de emitir una opinión. Estaba hablando sobre, sobre el aspecto de que los dominicanos, eh, todo como quiere malo. Pero ¿qué pasa? Santiago tiene la costumbre de hacer humor, el humor negro. A veces el humor negro no cae bien. O sea, no cae bien siempre. A veces tú haces un humor negro y a ti te puede gustar y hay gente que lo puede entender. Pero hay personas que en estos tiempos de redes sociales utilizan algo que tú digas y te lo cortan y te, te, te lo eh, lo expanden entre la, de las redes sociales. Tal es el caso de, de José La Luz. José La Luz, yo soy muy seguidor de él eh, y me gustan sus planteamientos, pero él siempre ha tenido un una, una teoría sobre la violencia de género. Y José La Luz tiene un estudio amplio que él ha hecho sobre lo, lo que es la violencia de género. Él hizo un comentario en, su, en el programa, cogieron el cortecito, y lo regaló en las redes sociales. Pues a lo que le pasó a José Luz hoy le pasó a Santiago Matías. Eh, cogieron el cortecito, que no estuvo bien ese comentario de, al decir que él quiere que, al, que exista, que exista, eh, que venga un terremoto para acá. O sea, no estuvo bien porque eso es algo muy, muy negativo. No, nadie quiere que pase na, nada negativo en nuestro país. Creo que no debió él decir eso. Fue un huevo que él puso, como dice un amigo que tengo por ahí fue un huevo que puso eh, no lo veo bien sabe ese comentario no estuvo fuera de lugar pero ese es el humor negro de santiago o sea santiago siempre hace ese tipo de humor negro a cada rato y dice de que me voy a tirar por, por un puente con se tiran conmigo y todo eso o sea lo ha hecho no es una vez que lo ha hecho ha hecho varias veces pero qué pasa yo entiendo y vi que Santiago pidió disculpas en, en su canal de YouTube y lo veo bien, porque si usted mete la pata, usted tiene que pedir disculpas. Tiene que decir, mire, yo no lo hice bien, eso estuvo mal por mí y eso estuvo muy bien que él lo hiciera. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que ya todo aquí se vuelve una campaña. Un, por todo se indignan. Todo se vuelve una campaña. Y esto no es el caso de Santiago, señores. Miren, le voy a decir varios casos. Mi amigo personal, que todo el mundo sabe que yo soy amigo personal de él y muy cercano de su familia, el señor Marino Zapete. Si Marino Zapete hace un comentario de lo haitiano específicamente, y él está de desacuerdo, aquí viene una campaña de que vamos a matar a todos los antipatrias. Si... Tú hablas mal de la gente de los Rosarios, viene una campaña, en que todos los Rosarios vienen y te dicen que fulano está confabulado con Eva Reserva y que no te dieron ni un peso. Si tú haces una campaña contra, ¿qué sé yo? Contra, un ejemplo, vamos a un ejemplo que un día yo esté de acuerdo con el PLD. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo siempre he estado de desacuerdo, yo no soy, bueno, yo soy PLDista en sentido de ideología y bochista, pero no, no, no comparto nada de lo que tenga que ver con el PLD, nada. Pero a mí, por ayer, a lista defendieron y a mí me dijeron de todo. Me dijeron lambón de vaina, de todo. Porque aquí todos hacen una campaña. Pero no solamente... Oye, ¿cómo hacen la campaña? Es verdad que la gente por todo se indigna. Sí, hacen una campaña. Si, si fulano eh, dijo tal cosa, ay no, mira, vamos a una campaña y ponen letreros Hacen video, hacen corto. Eh, sí... Y yo le, le, dedico, le dedican es que, un tiempo, viejo. Todo, le, pero todo es de redes no no hacen una acción. Bueno, sí, hicieron una acción. Una vez, con el señor Zapete, hicieron una acción en, en Santiago. Que el jefe de la policía, me dijo Zapete, <ríe> lo llamó. Le dijeron, mire Marino, que iba de una charla. Y fueron para allá. Ah, eh, óyeme, hasta el punto del de no, mismo. Se, se dice también que el procurador y a, al procurador y a, no sé, a Gonzalo lo, lo van a someter también para que vaya. Ustedes verán sí, sí, cómo no se va a poner Tiene eso que ir obligatoriamente en porque en el, documento, en el documento ellos tienen la firma y Marino lo que hizo fue que lo solicitó como testigo. Claro, eso es un caso muy interesante. Intervención eh, forzosa. Pero nada, entonces aquí por todo hacen una campaña. Entonces la campaña es que don Santiago es un antipatria por, por lo que dijo. No, en realidad no, es lo mismo que yo digo, que aquí apoyamos mucho la chavacanería, y es una manera como de decir, Dios mío, pero ¿por qué que apoyamos tanto? Muchísimas veces nosotros decimos, este país hay que cerrarlo. Pero gente y que es que dice, por la misma situación de que nosotros apoyamos todo y la canción ciertamente está muy... Plebe Sí, pero eso es, bueno, está Muy bien. doble, está muy fuerte esa ah, ¿por, qué, ¿Por qué no hacemos una, una, una campaña Que diga vamos a quitar las canciones de Plebe de, de las redes? Porque no existe una campaña así O vamos a oír una campaña Fulano eh, se robó tantos millones Vamos a declararlo como no dominicano A eso yo nunca Eva, ningún funcionario que, que se ha hecho millonario Tú lo has visto en una campaña que diga Vamos a quitarle la nacionalidad dominicana A ese Siempre le quitan, le, le lo, llaman antipatriota a todo a todo alguien que me diga una opinión o diga algo o sea señores señores ya el, ya el tipo dios pidió perdón el tipo metió la pata Santiago usted metió la pata usted no debió saltar con esa con esos chiteneros porque más el humor negro es, heavy, es bueno es heavy un día pero señores no siempre el humor negro es bueno porque eso a usted para mí no, es que la gente mal interpreta mucho tú puedes relajar con mucho. cualquier situación por ejemplo este país hay que cerrarlo está sí. bien con eso puedes relajar es pero tú no decir yo quisiera que los terremotos de Puerto Rico Viene fueran en Santo Domingo Pum. claro y y y es muy fuerte y, y todo el mundo sabe que el tipo no lo qué es lo que va a pensar tigre que venga de terremoto para acá ese tipo no va a querer eso lo que pasa es que hay que también ver el contexto en que él lo dijo. Tú sabes, en el contexto vivo. él estuvo, estuvo mal que lo dijera. Pero también hay que analizar el contexto para no llevarlo eso como una campaña. Porque, dime, ustedes, una, llamada? Una, una llamada. Una llamada, lo buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Alo buenas, ¿cómo estás? Jorge Luis Sánchez, este eh, la Jorge. Jorge, un Jorge muy fino, cómprate un iPhone nuevo. No, no, no, estoy llamando de un teléfono <risa> nuevo, sí, pero no iPhone, no, no hay cuarto. Cuéntame, Mira, Jorge. tú sabes qué pasa, aquí en este país también ¿Tú no se... No es me... de parte del coro. No, no, a aquí se mete la pata, queriendo también, ¿tú sabías eso? Sí. También. Que aquí tú sabiendo lo que va a provocar eso, incluso a veces lo hacen para provocar eso, uh -huh. porque quieren buscar sonido y son gente que día a día quieren hacer algo que escale más alto, por ejemplo, con este caso a los foques el que no lo conocía ahora lo conoce. Pero que hay tipo conocido. Sí, ahí. No, pero a los no Tú que sabes Sonido, bien. porque que mira, no creo que le haga falta sonido. Eh, mira, tú que fuiste artista, manejas redes mm. sociales, manejas un departamento, sabes muy bien que hay gente que le gusta mantener un cierto nivel. O sea, que, que no se dure una semana sin hablar de los foques Eso para él es catastrófico. Entonces, se inventa una vaina, aunque a sabiendo de que le van a entrar No, porque en esta, él, no, él, él, la verdad, la verdad que decir, él no fue intencionalmente en el sentido de que él no sabía que se iba a hacer una campaña. Él lo hizo, tú sabes, pero que las personas comenzaron a coger eso. Mira, que. Pero yo, yo, yo te voy a hacer una pregunta. Y eres? por lo grato, que si esto. Si tú sabes que tu programa lo ven miles de personas, ah, lo que tú digas en tu programa, tú tienes que organizarlo bien. Porque... Ahora lo que yo quiero es que hagan campaña por otras cosas. Que así como, <risa> <risa> sí, oiga, así como tienen ese, esa creatividad, esa creatividad para hacer esa campaña, porque hacen hasta videos, diseños, imágenes. Oye, me hacen... cuando pasó con lo de Jesucristo? ¿Ay? ¿Con lo de la de Netflix? No, no, eso, eso, tuvo, eso, tu, eso tuvo razón. Pero que la campaña que se creó, ellos tienen creatividad para todo eso, ahora pero era? para otras cosas no. ¿Eh? ¿Para otra cosa? ¿Qué, ¿Cómo no funcionó? Porque la gente nadie había quitado su Netflix. <risa> nadie quitó su Netflix. <risa> no, no, no, no. Fue yo muy no la vi. Fue muy que, realmente las cancelaciones Yo soy católico Netflix. y yo no vi esa vaina. Yo no lo vi. Pues, ya, pues eso es un irrespeto a Jesucristo. Yo no veo ese disparate y no lo vi. Pero a quitar mi cuenta. Porque, porque ahí mi mito, Netflix me regaló los dos papas. Pero ni siquiera Excelente, sale, marico, pero no. ni siquiera sale, esa película ni siquiera sale en las sugerencias. O sea, si, si tú no le das importancia a la cosa. ¿sabes? Exacto, entonces, los lo creadores de campaña. Se creó esta campaña este año, para final de año. Óyeme qué campaña, José Luis. Yo quiero que tú escuches esto. Que los managers, no, que los ampayas del Licey estaban cantando en contra de las águilas. Y casualmente, la, casualmente el Licey pidió todos esos juegos. Después de ahí Elisei perdió todos los juegos, señores. ¿Eh? Fue ayer que Elisei ganó. Fue ayer que Elisei ganó. O sea que cada día se crea, hay una persona vaga en su casa y dice, bueno, voy a crear una campaña. La campaña que los osobrosos no pueden salir. <risa> eso. Hay otra ahí Chay, que. Va a salir. Con eso. Hay otra que salió por ahí en Facebook. Tú sabes, tú sabes, una campañita. Porque crean campaña, señores. El que crea campaña de vaina, de que en contra de que te tal cosa. Es una gente vaga que no sabe, no, no sabe lo que está haciendo. Usted cree que este país, que Santiago, no te Santiago, no esté Santiago, el mundo se va a caer. No se va a acabar. Nadie no, se va a acabar. Usted, preocúpese usted por ser usted buen ciudadano. Preocúpese usted por hacer la cosa bien. Y, y ni porque alguien lo diga. Perdón. Ni porque alguien lo diga. Algo va a venir para acá, para este país. Creo yo y entiendo yo. A mí lo que sea tormenta, la de me... Esmen, tú te acuerdas, Flaco. Cuando tormenta, la de me decía, Ay, lluvia, venía lluvia. Solamente así. <risa>